¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de español. Hoy te traigo un tema muy interesante re relacionado con los pronombres indefinidos y este va a ser nuestro video número uno. Bien, antes de iniciar nuestra clase quiero mandar saludos muy especiales a Liliana Teresa Muez en la ciudad de Mulhouse en Francia. Liliana es una de nuestras suscriptoras y una gran amiga que quiero y aprecio mucho y ella me escribió, me dice Raúl, yo quiero que... Por favor, hable de los pronombres indefinidos en español. Y dije, bueno, con mucho gusto preparé la clase. Así que esta clase va dedicada especialmente a Liliana. Gracias por, por la solicitud que me enviaste de este tema. Bueno, vamos a hablar acerca de los pronombres indefinidos. Cuando hablo de un pronombre, es esa parte de la oración gramatical que está reemplazando a un nombre o a un sustantivo. Esa es la función del de, de pronombre. Y cuando hablo de pronombres indefinidos, son pronombres que no tienen un referente definido o determinado. ¿sí? que de, de, de todas formas queda algo como vago, que no está muy bien definido. Y se refieren a lugares, personas o cosas que son indeterminadas básicamente ese es el concepto de un pronombre indefinido el caso de esa pregunta digo vinieron todos los estudiantes aquí hago referencia a todos los estudiantes digo algunos vinieron este algunos es un pronombre porque está hablando de estudiantes algunos de esos estudiantes vinieron aunque no se menciona dice, algunos vinieron algunos faltaron ninguno vino Muchos vinieron o muchos faltaron. ¿Cuántos son muchos? Cinco, diez, está indeterminado. Esta está en masculino. Todos los estudiantes. Y también puedo decir vinieron todas las estudiantes. Algunas vinieron, algunas faltaron. Ninguna vino, vino muchos vinieron, muchas vinieron y muchas faltaron. Hacemos esa concordancia en género y en número masculino, femenino, singular y plural muy bien en, encontramos en internet eh, muchos eh, pronombres indefinidos y a veces los tendemos a confundir con lo que son adverbios eh, que van a modificar a, a un adjetivo o a un verbo o a un adverbio por eso hay un poco de confusión con los pronombres y es importante reconocer cuál es la función de ese pronombre dentro de la oración bien tenemos las categorías de singular vamos a hablar de los pronombres indefinidos en singular el singular masculino singular femenino plural masculino plural femenino y el neutro que también se usa bastante sé que eh, esto se presenta también en francés es bien similar pero en el inglés no tenemos eh, esta concordancia de género y número. Y yo pienso que es una de las características bonitas del español. Bueno, empecemos con el alguno, alguna, algunos y algunas. Podemos ver la diferencia en, en los masculinos que terminan en o, alguna, algunos en plural y algunas, e, a, s y algo. Alguien va a aparecer como. Otro pronombre definido, pero solamente tiene su neutro. No tiene ni singular ni plural. Bastante, bastante, igual. Bastantes, bastantes y bastante. Cada uno, cada una. Nomás está el singular masculino y femenino. Cada cual, cada cual, para singular. Cualquiera, cualquiera, cualesquiera, cualesquiera. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiados, demasiado. Lo demás, las demás y lo demás, no tiene eh, singularidad. Más, más, más. Va a ser igual tanto para el singular, el plural y el neutro. Y menos, menos, menos, menos y menos. Bueno, esos son algunos de los pronombres indefinidos que encontramos en español. Pero adivinen qué. Sí, hay más. Hay más pronombres indefinidos. Continuamos con el mucho, mucha, muchos, muchas y mucho, que es de uso frecuente en español. Usamos mucho este como pronombre eh, indefinido, pero también va a ser un adverbio de cantidad. Entonces, dependiendo de la función que tenga dentro de la oración, vamos a determinar si, si es o no un pronombre indefinido. Ninguno, ninguna, no tiene pluralidad. El neutro va a ser nada. Nadie. Solamente va a ser el neutro Otro, otra, otros, otras y otro Poco, poca, pocos, pocas, poco Tal, tal, tales, tales, tal Tanto, tanta, tantos, tantas y tanto Todo, toda, todos, todas y todo todo el mundo bastante eh, frecuente en su uso: uno, una, unos y unas, varios y varias. Bueno, esta ha sido como la recopilación de los pronombres indefinidos que, que se encuentran en el español. Eh, yo no pretendo que ustedes se aprendan esto de memoria: decir si este falta el plural, si falta el singular, no, porque eso, digamos. No creo que sirva de mucho y, y nadie, nadie lo sabe. Pero sí, es muy importante que con el, con el, con el uso, con la práctica del idioma, uno sabe eh, como cuál funciona y cuál no funciona en el singular, en el plural o en el neutro. Uno va aprendiendo por discriminación auditiva. ¿sí? Yo creo que esa es la mejor forma de uno aprenderlo. Bueno, te voy a dar varios ejemplos rapidito después de haber explicado que es un pronombre indefinido y luego vamos a, a tener varios ejemplos en cada, con cada uno de estos indefinidos muy bien, una vez más los pronombres indefinidos son pronombres que no tienen un referente definido o determinado si hablamos de cantidad, esa cantidad va a ser vaga, no va a ser algo preciso y el, el caso eh, típico por ejemplo cuando yo digo eh, quiero Mm. algo de agua si estoy hablando de algo ese algo eh, dentro de la oración gramatical es algo que, que no tiene que no está determinado algo de agua puede ser esto quiero algo de agua también si yo estoy haciendo deporte digo quiero algo de agua puede ser este puede ser algo de agua o si estoy cenando digo quiero algo de agua puede ser esto, la cantidad no va a estar determinada y también recordemos que eh, pueden funcionar como adverbios o es necesario hacer la diferencia eh, si, es, si es un adverbio por ejemplo de cantidad o si es un pronombre indefinido, pero el contexto bien sea un párrafo un diálogo, me va a indicar claramente cuál es la función de esa palabra dentro de la oración bueno vamos a una vez más se dice que se refieren a lugares a personas o cosas que son indeterminadas esa, eso, eso es clave muy bien empezamos con alguno alguna algunos y algunas vamos a ver que los masculinos terminan en o femenino en a para la parte del singular el plural, algunos o OS femenino, algunas AS y el neutro casi siempre, no siempre, pero casi siempre terminan en O. Bueno, y hacen referencia a personas o cosas indeterminadas. Es importante eso. Y cuando va delante de un sustantivo masculino, se va a aportar por alguno. Aquí alguno. Cuando va delante de un sustantivo masculino. Bueno, el primer caso dice, ¿te gustan algunos de los carros? que tenemos en el concesionario algunos de los carros este entonces el sustantivo como pronombre vamos a decir si sí, alguno me gusta es este alguno hace referencia a algún carro y ya se mencionó con anterioridad los si sí, algunos me gustan aquí solamente gusta uno y aquí más de uno hubo tres o cuatro carros que me gustaron y cuando yo hago la negación, no, no me gusta ninguno. No y ninguno son eh, la famosa doble negación que tenemos en español. El, esa doble negación no es muy común en, en, o, o sea, en inglés, no sucede. Y las personas que hablamos español como primera lengua y aprendemos inglés, nos cuesta hacer eh, no... no, no producir la doble negación en inglés porque lo, lo hacemos en, en español así que esto es una característica propia del español, la doble negación veamos otro ejemplo yo digo, te gustaron algunas de las blusas, aquí todo este es el sustantivo algunas de las blusas que vimos ayer te gustaron algunas de las blusas que vimos en el, en el almacén si, ¿Sí? alguna me gustó una, yo digo si sí, algunas me gustaron dos, tres, cuatro, cinco blusas me gustaron no, no me gustó ninguna o no, no me gustaron ninguna. Entonces vemos claramente que este alguna, algunas eh, van a funcionar, ninguna y ninguna van a funcionar como pronombres indefinidos. Bien, veamos eh, otro ejemplo. Yo digo, te sobró algo de la comida. El sustantivo sería algo de la comida. Tengo mucha hambre. Sí, creo que sobró algo. ¿Qué es ese sea algo que sobró? Pueden ser unos emparedados, puede ser sopa, puede ser arroz, algo, es indefinido. O la parte negativa va a cambiar. No, no sobró nada. No, no sobró nada. Muy bien, para el caso de alguien que solamente tiene la forma neutra, dice: ¿conoces a alguien que hable alemán y francés? Alguien, ¿conoces a alguien? Sí, yo conozco a alguien. Que habla alemán y francés o no yo no conozco a nadie la negación siempre va a cambiar que hable alemán y francés no no conozco a nadie que hable alemán y francés Entonces vamos viendo básicamente que este alguien está reemplazando a una persona que se mencionó anteriormente muy bien vamos ahora con bastante bastante bastantes bastantes y bastante y uno puede decir bastante es un adverbio de cantidad tiene esa función pero también algunas veces va a funcionar como un pronombre indefinido por ejemplo digo qué tanta com comida quieres que te sirva que te sirva que tanta comida quieres que te sirve por favor sírveme bastante este bastante se refiere a bastante comida por favor sírveme bastante que tengo mucha hambre aquí tiene la función de un pronombre indefinido también digo cuántas personas vinieron a la inauguración de tu restaurante yo puedo decir vinieron bastantes o no vinieron muchas puede, puede también usar el muchas en este caso no vinieron muchas bueno entonces espero que vean claramente cómo va funcionando esos pronombres cada uno cada una cada estudiante vino con sus padres a la clausura del año escolar si sí, cada uno vino con sus padres cada una vino con sus padres, se refiere a los estudiantes, el caso de cada cual, cada cual, ya les explicaron a los ayudantes lo que tienen que hacer, no te preocupes, cada cual sabe qué es lo que tiene que hacer, cada cual, indefinido, tú le pediste a los estudiantes que trajeran comida para la fiesta, sí cada cual va a traer algo de comer o algo de beber, cada cual, muy bien tenemos ahora cualquiera cualquiera plural cualesquiera cualesquiera este yo tengo que ser honesto, casi no yo personalmente casi no lo uso pero aparece hay muchos postres en la mesa y no sé cuál escoger gran problema eh, toma cualquiera todos están deliciosos este cualquiera está reemplazando a los postres toma cualquiera Cualquiera puedes tomar uno de esos, cualquiera, porque todos están deliciosos. Cualquiera es capaz de bailar salsa. Cualquiera puede ser cualquier persona. Cualquiera puede bailar salsa. En plural, cuales quieren que, cualesquiera que sean tus amigos, aprécialos, aprecia a tus amigos. Cualesquiera que sean tus sueños, alcánzalos. Muy bien, vamos con demasiado. Demasiada, demasiado, demasiada demasiado Que también puede ser un adverbio de cantidad Pero vamos a ver cómo funciona como un pronombre indefinido ¿Ya hiciste todas tus tareas? No, tengo demasiadas por hacer Demasiadas está refiriéndose a las tareas Demasiadas tareas por hacer ¿Estás muy ocupada ahora? Sí, demasiado Estoy demasiado ocupada Eh, ¿Hiciste los emparedados para los niños? Hice demasiados. ¿Qué demasiados? Demasiados emparedados. ¿Cuánta gente había? No sé. Creo que demasiada. Creo que demasiada gente. Y está de una forma indeterminada. A continuación tenemos los demás, las demás y los demás. Dice, solo hablé con 10 estudiantes. Los demás se fueron a casa temprano. Los demás se refiere a los estudiantes. Tan solo aparecieron 10 modelos para la presentación y no sé qué pasó con las demás. Con las demás se refiere a las modelos. Son pronombres indefinidos. ¿Cuándo va a terminar de hacer lo demás? Lo demás es algo también indeterminado. Pueden ser eh, las actividades domésticas, un trabajo especial que, que tienen que hacer. Bueno, continuamos con más, más, que es igual para todos, masculino, femenino, plural, singular y neutro. Este más aparece como un adverbio de cantidad, sobre todo como adverbio de cantidad, pero también puede tener esa función dentro de la oración como un pronombre indefinido. Cuando yo digo, ¿Quieres más vino? No, gracias. Ya no quiero más. Este más se refiere al vino necesitamos comprar más refrescos o más gaseosas como digan en tu país no no necesitamos comprar más este más hace referencia al, eh, a las gaseosas o a los refrescos bien ahora yo tengo menos también va a ser igual para todos menos menos menos menos yo voy a llevar 12 panes para el desayuno de mañana lleva menos menos que menos pan hay mucha comida en casa Necesitamos unas tres bolsas de harina para hacer el pan. Necesitamos menos. Entonces este menos aquí está hablando de las bolsas de harina. También el menos se va, se puede confundir con el verbio de cantidad que funciona de esa manera. Bueno, uno de los que más se usa en español mucho, mucha muchos, muchas y mucho y podemos ver claramente masculino mucho termina en o, femenino mucha termina en a. Muchos, o muchas, a y mucho, el neutro, termina en o. Que digamos que es más o menos la, la regla general a seguir. ¿Cuánto dinero tienes? No mucho. Este mucho se refiere al dinero, por lo tanto es un pronombre indefinido. ¿Cuánta comida quieres para tu perrito? No mucha. Mucho, mucha. Porque comida es femenino. ¿Cuántos globos vas a comprar? no muchos, no muchos globos ¿cuántas almohadas necesitas? no muchas entonces claramente vemos masculino singular femenino singular masculino plural, femenino plural bien continuamos con ninguno, ninguna y nada no van a tener femeninos ni masculino en plural ¿cuántos obreros vinieron a trabajar? no vino ninguno cuántas reglas necesitas no necesito ninguna reglas quieres algo de comer o de beber no gracias no quiero nada como neutro eh, y es, es importante que en, en este momento de la clase ya sepamos la diferencia de género y número de esos sustantivos que son en español pueden ser masculinos o pueden ser femeninos y también singulares o plurales bueno el nadie como va a aparecer como neutro Vino alguien a visitarme Alguien, puede ser cualquier persona Un caballero, una dama Varias personas, plural, singular No, no vino nadie Hay alguien en la puerta No, no hay nadie Estás esperando a alguien No, no estoy esperando a nadie y es la famosa doble negación del español No, no estoy esperando a nadie Muy bien Otro, otra, otros, otras, otro También muy útil en español ¿Te gusta este carro? No, me gusta el otro que vimos ayer. ¿Te gusta esta chamarra o esta chaqueta? No, no me no, no me, no me gusta la otra que vimos ayer. ¿Vas a ir a la fiesta con esos zapatos tan viejos? No, me voy a poner otros. Se refiere a otros zapatos. ¿Vas a comprar esas blusas tan caras? No, voy a comprar otras. Vemos claramente cómo funcionan cómo Pronombres indefinidos. Poco, poca, pocos, pocas y poca, poco, perdón. ¿Quieres un poco de agua? Sí, quiero un poco. Puede ser un poco de agua como este. Hay poca gente en el centro comercial. Sí, hay poca gente. Poca, cuando digo sí, hay poca, se refiere a que hay poca gente. Hay pocos compradores hoy. Desafortunadamente, hay pocos. Hay pocas mujeres solteras en la fiesta. Sí, hay pocas. Sí, hay pocas. Bien. Continuamos con tal, tal, tales, tales, tal. No es muy común. Traté de buscar varios ejemplos el tal, tales con pronombre indefinido. Es un poco complicado encontrarlos, pero bueno, dice vale va la pena eh, mencionarlo. Cuando yo hablo español, yo no me pongo a ver, es un pronombre indefinido, es un adverbio. No, simplemente lo fundamental es aprender a usarlo correctamente. Bueno, digo, a nosotros nos dijeron que tal persona no es muy confiable. Aquí, tal persona no, no es pronombre. Tal persona es muy, es muy confiable. Yo digo, vino una tal Patricia González. O es persona insensible quien tal haga como digo no es muy común pero bueno dije lo voy a lo voy a mencionar tanto tanta tantos tantas y tanto Sírvele un plato bien grande a juan no juan me dijo que él no quería tanto también puede ser un adverbio de cantidad pero aquí está funcionando como pronombre yo le pregunté a luis cuánto deseas por tu carro viejo y él me contestó yo no quiero tanto, solo pido lo justo, solo pido lo justo. ¿Cuántos pares de zapatos tienes tú en el closet? No lo sé, solo sé que tengo tantos. Ahora tenemos todo, toda, todos, todas y todo. Por ejemplo, ¿quieres comerte todo este pastel? Sí, dámelo todo. Este todo se refiere al pastel ¿Quieres comerte toda esta piña? Sí, dámela toda. Se refiere toda a la piña. ¿Todos tus amigos del colegio vienen a tu fiesta? Sí, vienen todos. Refiriéndose a mis amigos. Y también puedo decir: ¿Todas tus amigas del colegio vienen a tu fiesta? Sí, vienen todas. Está masculino, femenino en singular, masculino y femenino en plural. Todo el mundo, <ríe> que es uno de mis favoritos, lo uso bastante todo el mundo. Dice, ¿es necesario que todos los participantes al congreso se registren? Sí, todo el mundo tiene que registrarse. Todo el mundo quiere decir todas las personas. Todo el mundo necesita un buen amigo. O oh, yo quiero que tú conozcas a todo el mundo en esta fiesta. Bien, tenemos ahora uno, una, unos y unas. Neutro no lo hay. ¿Tú necesitas un lápiz? Sí, necesito uno. ¿Necesitas una camiseta o una playera azul? Sí, necesito una. ¿Nos ayudamos unos a otros o nos ayudamos unas a otras? Ahí están como pronombres indefinidos. Y tenemos el varios y el varias. ¿Cuántos lápices quieres comprar? Dame varios, varios lápices. ¿Cuántos amigos van a ir a tu fiestas? Van a ir varios. ¿Cuántos pares de medias o de calcetines, como lo digan en tu país, quieres? Dame varios. Medias, si son medias, serían. ¿Cuántos pares de medias quieres? Dame varias. Porque medias es femenino. Calcetines sería masculino. ¿Cuántos pares de calcetines quieres? Dame varios. Aquí dependiendo del de género. Miren que son medias o calcetines. Pero medias es femenino y calcetines va a ser masculino. Así que hay que tener en cuenta eso. ¿Cuántas manzanas desea llevar? Dame varias. Dame varias. Bueno amigos. Eso será todo por el día de hoy. Eh, no quiero que se me asusten. Porque hay bastante información que tenemos que ir digiriendo poco a poco. Pero básicamente tenemos... Eh, una buena introducción a este tema, luego en la clase número 2 te voy a traer más ejemplos, un poco más de explicación y en la tercera eh, clase vamos a estar hablando de algunos adverbios, cómo funcionan también como adverbios en, de cantidad o adjetivos para no confundirlos con los pronombres indefinidos bueno amigos por favor recuerda suscríbete totalmente gratis al canal, comenta y comparte Envíame tus comentarios, bien sea aquí abajo en la caja de descripciones o a mi correo electrónico. Regálame un like, un me gusta, es muy importante. Activa la campanita de notificaciones. Allí hay una campanita al pie del botón de suscripciones. Si tú la activas, le, le, le picas. Te va a llegar un mensaje cada vez que subamos una nueva clase para que estés al día con tu clase de español. También recuerda que puedes imprimir el material de esta clase. Este material que tengo aquí, El PowerPoint. Te dejo un enlace para que tú lo puedas imprimir y no tengas que estar tomando apuntes, sino que puedas estudiar más fácil. También mide tu conocimiento de este tema con un quiz que te voy a dejar. Te voy a dejar un quiz de 10 preguntitas, un quiz básico, y vas a poder responder ese quiz. Eh, entonces, esa es otra buena eh, herramienta para que midas tu conocimiento en ese tema. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo rjoven66.gmail.com Espero tus comentarios, tus sugerencias para el canal. Y yo espero verte en la próxima clase, la clase número 2 de este tema de los pronombres indefinidos. Muchas gracias por tu tiempo. No te me pierdas. Quiero verte en la próxima clase. Hasta pronto, amigos.